como, es el día del papá, papá, ¿caché? para la Navidad, bueno, yo de hecho hice un podcast sobre la Navidad, que el día de la Navidad debería ser un día para dormir, yo claro, y, Entonces, digo, Sí, sí porque a mí me pasa, caché, que yo, yo llegué al año nuevo, y yo creo que fue el, el motivo por el que me pedían a botar la raja, que me quedé dormido, güey. O sea, yo cuanté lo, lo más... ¿Pero por fui. trabajo? ¿Por qué estás cansado de trabajo? No, tres años, güey, ya, güey, ya, yo ya no quiero más guerra, güey. Entonces tenéis momentos de relajo y se te viene en bueno, el mundo encima, pues. son años que se te vienen encima. Pues. Y ya yo aguanté, comí, tomé y ¿tá? y como que ya cachaba que ya no iba y aprendí, me iba a costar y como cagué. caí. Y después justo perdieron la música y caché baile y, y todo y me lo perdí, o Ah, pero ya. Pero Entonces, también una actitud ah, ante la vida. El año, nueve, el año. Ah, estuvimos hablando de todas estas fechas y que yo detesto, pero el año nuevo es una, una de las pocas fechas que rescato. Ya, a mí me gusta el 18 también. Es, es como el 18, bueno. a nadie le molesta el 18, no, no, claro, no nos genera regalo, no genera weá. igual yo debo decir que a mí personalmente el 18 me gusta como carrete, ¿ya? Pero, ¿pero así, como, el, el, el, como? Sí, pero el contexto <risa> detrás que hay, de la guapa y todo, esta a mí me lo pasó por la raja. <risa> No, no, yo no lo encuentro Encuentro una mierda, encuentro una mierda de la cultura chilena, que, solo, que, que esa hueá como chilena patriótica solo emerja una semana al año. O sea, para mí un hueón que está tocando hueca solo el 18 de octubre, de, de, de, de septiembre es una hueá, no está ni ahí con la ¿Pero patria. por qué tú le dais tanta energía a un hueón así que da lo mismo? que Es como evidente que el loco ah, ¿por saca... Sí, sí, porque ah. estáis como depositando energía Como sí, que te, es verdad, te calentáis ya. solo weón. Claro, sí, es verdad, es verdad <risa> Sí, le respondo como a alguien que ni siquiera está, que se no haga guangua. ¿A ti que te por? importa, bueno Claro. Si sabes Bueno, sí, pero ya, pero, eso, pero es como, no, pero, es, por, es no como, es como la mala fin. pareja, es como la mala pareja, como la pareja que no sale en ningún lado y el 14 tiene que salir cuando está todo lleno. Claro. Bueno, Es que esa que que es, es, que es, es la otra, esa es la otra desafecha. De esa pareja debería salir, revisarse de güey, y probablemente claro, se separarse. Se separarse. O salir los 15 de febrero. O, 14, lo, ¿O los 13? ¿eh? ¿O los, 3, los, no, ¿los 13? No, no, no, no, los 13 son no, no, el día no. del amante. Estoy de ¿no? No, no, pero me lo bueno, imagino. El 13 se sale con el amante y el 14 se sale con mm. el esto, se me ocurrió un nuevo día. Creo que odio los días, se me ocurrió un nuevo día. <ríe> pero Camila, ¿por qué tú odias todo? El, el, día del, el día del amigo de género. O sea, cuando, no, no, no. Él, cuando tú jugas. ¿Qué explosiva me No, no, no, cuando, no, Y el día del no, no. pico. El día del pico son todos los días, papá. Ah, ¿no? Todos Siempre los días, días de, de Sebastián Piñera, ¿no? No no, no, no, no. El día del amigo que, que, cuyo género es distinto al tuyo. ¿Ya? Entonces tú celebráis a tus amigas, pero a tu amiga de riel la amiga. Bueno, yo sé que hay hombres que no tienen amigas ¿eh? me, sí, no, no, no, no, no. me parece Súper agüedonado esa hueá. Súper homosexual Súper gay No, no, ni siquiera homosexual Porque parece defendiendo sí. es que eres Súper agüedonado Detrás de eso hay un pensamiento que es sí, eh, sí. El hombre que se tiene que follar a todas las minas que como, No podéis ser amigo de las locas Ah, era, sí, que ahí, Detrás sí, sí, de ahí sí. hay un sí, pensamiento súper sí. bueno Sí, yo me ajusté la gente pero nunca pensé en esa palabra. Mira, pero este es este, este, <risa> el, el día del mejor amigo del género distinto No sé cómo llamarlo, el día del mejor amigo de, Sí. Entonces, celebráis a tu mejor amiga y a todas las amigas, a todas las amigas que son de verdad. Yeah. Y en ese día, ese día... Te eh, la comís. Sí, sí. Ese día... Ese día... Ese día es, es, en el fondo, los mejores amigos, los amigos que son así como ellos, pueden pegarse una, pegar una cachita, <risa> sin compromiso, al otro lo seguimos tan amigos como siempre, esperando el siguiente año. Me, me cargó tu comentario de lo normal. Bueno, anótalo, anótalo, porque es un gran día, bueno, día es que pueden bueno, pegarte una cachita Salve. con las amigas y, y seguir siendo amigos, me parece una expresión de amor que tenemos. Y podés seguir siendo amigo. Se yo siento que igual se puede tener sexo con una amiga y no va a pasar. Pero depende mucho de la persona, bueno. Puta para claro, cosas, cosas, cosas. ¿no? Sí, no, porque por ejemplo, si... Eh, caché que está en esa y no va a significar nada, lo podría hacer. Pero si ya alguien se va a poner cuático, mejor ni hacerlo. Por, e, por eso. Por mejor ni hacerlo. Sí, pero, no. pero por eso mismo. Ni que se te pase por la cabeza. Pero por eso mismo este es el día, güey. Porque si tú te cuidás una cachita cualquier otro día, así estás con una amiga y te curás, Cacha, abuso sí. no ya pero, pero cualquiera de los dos cualquiera de los dos abuso, ¿Abuso? cualquiera a lo mejor la otra también a lo, mejor, a lo mejor me curo yo y ella abusa de mí cachi no pero el rollo es ¿Y pasa eso al otro a al otro puta? no no compadre, yo no yo me meto en eso yo me hago amigo de las no, no, no, no tengo no tengo dinero no pero eso en vez, en vez de tener sexo con una amiga un día cualquiera que al otro día sí va a ser incómodo un día un día de el, el día del sexo con el mejor amigo. Pero es que no, no está mal el nombre porque no es con el mejor amigo de, de, del mismo género. O oh, bueno, sí, si tú quieres. <risa> <risa> o sea, es que la se pues me había <risa> ocurrido. <risa> también pero, podía dejar tu mejor Pero amigo. <risa> Sí, Oye, pero, pero tu rollo, es importante ser claro que no. Pero que yo creo que tu rollo del día tiene que ver más con la necesidad sexual que con celebrar la agua, porque Pero una necesidad sexual de todo. O de todo sexual, es el que, que todo Chile pueda ser feliz con sus mejores amigos. Pero no, yo, la verdad no, no, no, que paso. Pero claro, no, no, no, pero claro, o sea, ojalá que o todo no, no, el no, pase bueno. Yo, mi... yo lo curo genial, encuentro genial la oportunidad de No, yo la claro verdad que no. Yo, no, yo soy día del culeo loco, que también es el más difícil. No, yo, yo culeo estoy, loco yo, donde todos culeamos no, con todo yo, yo, todo... yo estoy como en un periodo como que... Prefiero estar, estar así como... Haciendo ejercicio. No. Ah, sí. No, es... Eh, guardar, mi, guardar mi corazón para una persona que en realidad quiero estar toda la <risa> En realidad, de lo que, lo que tienes, ser feliz, como todo el mundo. No, estar con una persona, así, como con una pareja que no suele mucho, nada, más que eso, Entonces, pues? ¿sabes ¿Hay que buscar? tienes que, que buscar... En Badoo en, Badoo? <risa> en Tinder en Timba, en que buscar Timba, que a alguien que en que sea más cercano a una amiga que nosotros todos nos enamoramos de alguien y nos olvidamos del, del concepto de la personalidad de la otra persona y nos entregamos. Pero si de, de verdad lo que tú querías si, es seguir el camino con alguien, tenías que pensar a alguien que no, no te atraiga físicamente, pues si es una wea. Entonces tú dices, está hablando como de viejo, como de 60 años. Pues, sí, sí, wea, bueno, pero, tú... pero es cierto, pero es cierto. Es, es más, yo creo que debería haber una ley que tú te casás. Y a los de cinco... hecho hay una ley para la casa. Ah, no, no, no, ¿sí? pero, pues, pero que es más larga. A los te casáis no, y no. estáis casado, normal. No, no. Pero a los cinco años después, tú tenés que confirmar la pues. Revisas el contrato. Revisas el contrato. Y es una oportunidad. Es como un contrato a plazo. Fijo. Eh, claro, es una oportunidad para decir si hay que no hasta acá no, o una oportunidad para decir si hay que sí. Y cuando tú decís sí, sí la segunda vez, ahí sí, derriba el matrimonio, te compro y toda la bola. ¿Sabéis por qué? Porque uno se casa casado. O sea, uno se casa casado. Bien, esa es No, que... no, me voy a volar de eso. Uno se casa enamorado. <risa> <risa> y y esa es, es, es la principal razón de los divorcios. Te casáis enamorado o te casas cuando estás así. Voy a la mujer del mundo y después te desenamoras. Te voy a dar ¿eh? cuenta. Voy a dar dos gente en mi vida que siento que no, no, no funciona. Que ya. Pero es personal. Sí, porque ¿no? vale, sí, no yo, yo he tenido dos relaciones, en la cual una. He observado mucho con quién, porque vine de una relación que me hizo pico, ¿cachai? y por lo tanto cuidé mucho con quién me iba a juntar. Ya. Yeah. Bueno, y terminé igual, duré ocho meses. Yeah, yeah. Pero me cuenta, ya, me cuidé demasiado. Y ya fue no. muy buena elección, ¿cachai? tengo muy buenos recuerdos sobre. esto. Y tuve otra elección, ¿cachai? que marcó toda mi guía, duré casi cinco o seis años. Yeah. ¿cachai? Eh, con altos y bajos ¿cachai? y no era como por ejemplo dentro de la... Dentro de lo que yo buscaba de lo estoy pero dure más, pues bueno. Ya. Yeah. Porque igual había atracción y, y la atracción era lo que motivaba todo eso, ¿sí? Bueno, entonces, sí, también, sí, también, boy, entonces yo... Sí, ¿cachai? Entonces, como que, que, que yo siento que... Puta, Sabes qué? Yo siento que la guada de la mano es como una guada de encaje, loco. Y, y tenéis que ver cómo te dura esa guada... Y pero, yo cuando una vez una terapeuta pero, me dijo... Y aún así... Puede que uno de esos dos pilares se haya caído, pero cuando me estaba terapiando me decía que... Ahora que una pareja funcione tiene que tener dos pilares, el amor y la parada de vida. ¿Ya? Yo la parada de vida la teníamos juntos, más o menos, puede ser trizada la opción, pero... Y el amor, yo creo que también había, ¿caché? pero no funcionó, la weón. Entonces como que, claro. yo, hasta que, yo siento que, yo en, o sea, una pareja ¿caché? fue como muy revisada, como muy estudiada la weá, y duré menos que la otra, que me embalé, no me no, pudo. Pues. Yo, como, yo igual yo Siento que igual hay que ser cuidadoso. Bueno, se lo... Mira, yo no me quiero jactar de esto, pero yo trabajé pasiones. Trabajé pasiones. ¿Para ti eh, es un orgullo? Eh, no, no, no, no, estar... no pero me dio experiencia. Trabajé en el, no, el no, programa Culeado de TVN, donde recibí muchas historias de amor. Sí. Entonces, en algún momento, hace ah, bueno, bueno. como 5 o 6 años, eh, escuchando historias de amor de la gente que llamaba y guionizándolas. Entonces... Tengo cierta experiencia Sí, bueno, de... no, me imagino que sí. Viste muchos gente, casos. Claro, te hiciste la, una idea. Claro, la gente es hueva. Tengo mi conclusión. No, la gente, no, pero es que... Es que, es que no, no, no, no. Es que está... Ya, es que está enamorada y todo la cuestión. Tú operas de otra forma, Camilo, no puedes decir eso. Sí, lo que pasa... Lo, sí, lo, sí, lo, lo, no, lo que pasa... sobre todo cuando Lo que pasa, lo que pasa. Es que este, este es la cosa. O sea, creo que la gente tiene una historia de amor dentro. O sea, ya... La historia puede ser yo soy la princesa que me tienen que rescatar. O yo soy... Que tengo que yeah. o yo soy un loco dañado, que no, nadie puede estar conmigo, solo una persona especial, no sé, ni una historia, todo el mundo tiene La, la base es como, le, como la idealización. La ¿no? idealización del amor, exactamente. Cómo lo represento, qué es lo que es malo del amor y todo. Te juntas ahí con otra persona, que también es un universo distinto, y ¡pum!, se juntan Claro. Y, y los problemas van cuando las personas quieren forzar su forma de pensar en el otro. Y, y no, a lo, es que, a lo que voy es que la, la, la mayoría de las historias que tuve ahí ¿eh? eran weas que como que... historias que eran súper fáciles de solucionar o problemas que eran muy obvios pero sí, si muy no, obvio, muy pero obvio. No, no. Pero no es obvio cuando tú estás enamorado. No, obviamente, no, porque, sí, pero si, porque, es, porque pero hay muchos patrones. Fan, hay, sí. Pero hay muchos sí, patrones. ¿Qué sí. es la como, weá? Es como, es como decir, el matrimonio. Una cosa súper linda, hermosa, se casan. hay la promesa de amor pero, no, no pero yo, no yo no tuvieron estoy... esa weá y la weá no es así. Es no. como, por ejemplo, el embarazo. El embarazo lo venden, ¿cachai? Como que es la weá más bacán de tú. Pero la minas sufre caleta con eso. Sí, puta, sufre Y nadie cuenta esa weá. Es terrible porque, por ejemplo, eh, nadie le, ningún, todas las milas que tiene mi hijo, nadie le dice a las que no tienen hijo ¿cachai? que, ¿Que una van a sufrir no? con los pezones, que van a llorar, claro. que se van a desangrar. Bueno, entonces, que no, no que van sea. a dormir en una. No, no, no, no un me tampoco es tanto. ¿cachai? Los primeros meses ¿cachai? es como claro. los más cansadores. Igual es mucho trabajo.